70%, 80% Nuestro país Cerrar pestaña, botón Nuestro país Encabezado 2 En Argentina se denomina provincia a cada uno de los 22 estados federados denominados así en la Constitución de la Nación Argentina, que junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen las divisiones territoriales de primer orden del país. Las provincias tienen autonomía plena, forman parte de la nación y son jurídicamente preexistentes a ella, según el mapa de Argentina con Antártida. Gráfico, mapa de Argentina que incluye Antártida. Geografía. Encabezado 2. Bienvenidos barra oblicua as al sitio de mi materia. En este espacio vamos a publicar algunos materiales para el trabajo de la geografía de nuestro país, Argentina. Mapa de la República Argentina. Gráfico. Mapa de la República Argentina.